Entonces pasa, entonces pasa lo que Esta no poesía espero, se llama No me pidas luchar y dice: No me pidas que luche, mi cuerpo necesita más amor que nunca. Todo el que no le di, todo el que a él le toca. No me pidas que luche, que apriete los puños y los dientes, que maldiga mi suerte o que en lugar de reír, enferme. No me pidas que luche. Y ahora solo quiero traer la verdad de mi anhelo, desde la calma, desde la luz, desde el silencio. No me pidas lucha, ni contras, ni campeonas, ni leonas, ni ninguna otra cosa que me confronte a mi diosa. Pídeme vivir, pídeme amar, pídeme soñar, pídeme jugar o pídeme cantar. Pídeme lo que quieras, pero no me pidas luchar. Y esta, esta está en el, Bueno, ya vais a ver si compráis el libro, que yo espero que sí. <ríe> si compráis el libro detrás de cada, de cada capítulo hay una poesía, una canción que a mí me han acompañado, ¿no? Porque yo he escrito muchísimo durante, bueno, escribo mucho a diario, entonces durante este tiempo también y, y quería compartirlo también, ¿no? Para, que, bueno, para ver cómo, cómo estabais. Y bueno, si queréis, canto una canción. Que doy fe de ¿eh? la belleza de tus palabras. Dime, Reme Que doy fe de la belleza de tus palabras. De tu poesía. Reme ha leído el libro, Reme ha leído el libro. Pues esta canción no está en el libro, pero a Celso le encanta. Gracias. Y, y como un regalo, gracias a ti, Reme como un regalo a, a esta iniciativa. Y un poco que cuenta también, ¿no? Y entonces pasa, se titula. Y esta canción habla de que cuando menos espero, precisamente de eso, ¿no? Si es que no sé si eso os ha pasado alguna vez, que habéis pedido algo y cuando ya no os acordáis, ¡pum! De repente os llega, ¿no? Y es que esto es así, la vida es así. Cuando menos esperamos que las cosas lleguen, pues van y nos llegan. Entonces, tú pide, siéntate a encontrar otras cosas, y a disfrutar de la vida. Esto es más fácil de, de lo que nos han contado. Y se titula Y entonces pasa. No dejo que no pase nada y espero que no pase lo que tiene que pasar. Entonces pasa. Entonces pasa lo que no espero, lo que por sorpresa... Mía que llega cuando dejo que el corazón fluya y que sea él quien diga aquí quiero estar entonces pasa entonces pasa lo que no espero y encuentro una silla adecuada para reposar y así me quedo yo y entonces estaba y entonces pasa, lo que tiene que pasar, lo que tiene que pasar, y entonces pasa, y entonces pasa, lo que tiene que pasar, lo que tiene que pasar. Y atención a esta frase. Cuando el control es no tener control, es dejarme llevar por la oscilación, entonces pasa. Entonces pasa y la mente se calla tras un cristal y una fuerza me empuja que es lugar. Cuando dejo en la brecha la oposición y me tumbo en la hierba a tomar el sol,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 Tiene que pasar lo que tiene que pasar, y entonces pasa. Y entonces pasa que si hace un mes me hubieran dicho que iba a estar aquí dando la charla a gente encerrada en su casa, hubiera dicho: ¿pero de qué vais? No, pues ya veis que esto ha sido maravilloso. Y entonces pasa. Y entonces pasa. ¡Qué bello! Ay, pues muchísimas gracias de corazón por, por habernos acompañado. Y bueno, pues lo que hago en los conciertos, pues es. Mm, mezclo poesía, canciones, todo lo que va saliendo. Ahora también he grabado una canción que se llama Abrazos, que si mm -hmm. no la habéis visto os invito a verla por ahí. Ah, y eso es lo que también quería, mira, se que me iba a ir ya, porque dicen, libertad de expresión, tenemos que ser responsables de las palabras que mandamos, porque estamos moviendo los mundos internos de la persona que lo escucha. Y yo digo, libertad de expresión hasta cierto punto. Porque cuando nos hacemos responsables, cuidadín lo que estamos mandando. Porque sobre todo cuando estamos tratando con gente vulnerable, ¿no? con niños pequeños, tenemos que ser responsables de lo que les estamos diciendo. Porque estamos moviendo su mundo interior. Entonces, eh, todo vale, todo no vale. Todo vale mientras ayudemos a las personas a crecer. Mientras lo hagamos desde el amor. Pero lo demás, pues, si lo hacemos, que sepas que lo estás haciendo también. Entonces, bueno, luego ahí ya cada uno con sus consecuencias. Pero que somos responsables de... No, no podemos insultar a una persona e irnos de rositas. Cuando se insulta a una persona estás moviendo sus aguas. Estás moviendo sus aguas de una manera que para mí no me gustaría. ¿no? Entonces, pensemos ahí esas palabras antes de decirlas que no cuesta nada, es un minuto. Y, y podemos arreglar la vida de muchísimas personas. Así que eso, no quiero que se alargue mucho más. Prefiero que Yo os quedéis por... con las ganas de, de que me vengáis a escuchar cuando, cuando salgamos del confinamiento. Bueno, agradecerte ahí, Sonia, que aceptases ahí mi propuesta y, y que hayas sido partícipe de ella. Eh, a todos los que habéis participado, porque la verdad que estoy muy contento aquí de la respuesta que, que, que habéis dado a, a la iniciativa. Y, y nada, que es eso, o sea, si vamos a ver esto cómo evoluciona y ya con Sonia igual hablamos, aquí en Madrid igual antes de, de junio o en junio <ríe> puede ser que, que la podamos tener en, en directo ahí en persona, ¿no? Y si no, pues bueno, pues ya igual, eh, eh, yo seguiré ofreciendo lo que, lo que vaya surgiendo y pues eso, por por las redes sociales, o el grupo de WhatsApp, o demás, pues os iréis enterando de, de iniciativas en este sentido que pueda ir realizando. Entonces, pues, nos vemos en la próxima. Vale, y bueno, yo quería decir también ¿Sí? que he lanzado estos días una propuesta de compra anticipada, ¿no? Para quien quiera conseguir el libro, pues, estoy haciendo um, un pack de regalo, ¿no? Que es porque bueno, nos han paralizado todo y, y ahora pues está la creatividad ahí, ¿no? Y diciendo, a ver cómo podemos hacer, cómo podemos hacer, ¿no? Y, y como es todo tan nuevo, pues eh, lo que estoy haciendo es eh, la venta del libro, regalo un disco también, tengo dos, y entonces pasa y en lo bailamos, un mensaje en una mariposa, que ya veréis si venís a los conciertos, cada persona se lleva su mensaje en la mariposa, pues también lo estoy mandando, y una poesía personalizada para quien durante estos días se atreva a poner la confianza a comprar el libro y a creer en que le va a llegar después del confinamiento todo eso así que si os apetece pues también está en mis redes sociales, me escribís y si no pues yo un gustazo estar con vosotros y con vosotras compartir este momento y hasta la próxima y y lo que gracias a todos, lo que pasa. gracias, Yo gracias, gracias. Adiós. adiós, adiós, y adiós. Y entonces pasa, y entonces pasa, lo que tiene que pasar, lo que tiene que pasar.